Pues Ya estamos una vez más aquí en vivo y a todo color a través de esta página pues, de Facebook y también vamos a estar en todas las páginas sociales que tenemos y pues les damos la bienvenida Así es. ¿Qué tal? Dios les bendiga. Bienvenidos, bienvenidos a, a este espacio de Hoy Oramos en Vivo con sus amigos Elida y Rafael. Que el Señor les bendiga y, y gracias. Gracias. Le damos a todas las personitas que han estado viendo y escuchando estos videos. Le damos las gracias también por compartirlos. Esperamos que esto les venga a ser de, de ayuda, de bendición para compartirlo entre sus amistades y familiares así de que hoy tenemos un, un tema muy muy importante muy importante así de que gracias gracias a las personitas que, que ya en este momento pues están con nosotros les agradecemos así es y ya estamos ahí en vivo ya estoy viendo que ya está <coughs> ahí ya la, la, la transmisión así es y pues uh, somos sus amigos Elida y Rafael Cavazos. Y vamos a continuar eh, con un tema por el más interesante. Esperamos que les guste. Tema de hoy. Tema de hoy. Desarrollo individual igual a libertad. Bueno, eh, es un tema eh, que vamos a estar hablando de la capacidad que todo el mundo tenemos de poder desarrollarnos, de poder de crear, de poder hacer sí. cosas uh, buenas en esta vida. Eh, todo el mundo tenemos eh, algo, algo que, que ofrecer, algo que, que dar. Sí uh, pues, uh, Dios nos ha dado un algo. Uh, sí, a nuestra comunidad, ¿verdad? Pues uh, eh, no estamos aquí por casualidad. No, no, no. Aquí en no. este mundo estamos... Ay. Con toda seguridad, con un propósito de parte del Altísimo. Amén, así es. Entonces, pero vamos a, a, a desarrollar. Vamos a desarrollar <ríe> el, el tema. Eso precisamente. Eh, continuamos. Vamos a ver. Vamos a ver el significado de la palabra desarrollo. Desarrollo. Bien. Pues desarrollo significa crecimiento. Aumento, reforzamiento, progreso, desenvolvimiento o evolución de algo. Designa la acción y efecto de desarrollar o desarrollarse. Ajá. El concepto de desarrollo hace referencia a un proceso en desenvolvimiento, sea que se trate de un asunto de orden físico, moral o intelectual. Uh -huh. por lo cual puede aplicar a una tarea, una persona una sociedad un país o cualquier otra cosa ok, bueno pues aquí estamos ya viendo ¿verdad? el significado de la palabra desarrollo sí, sí, es, me, sí, es, me gusta sí. lo que encontramos eh, en cuanto a la referencia que estamos buscando uh -huh. es un, es una acción y un efecto de desarrollar o de desarrollarse desarrollarse uh -huh. entonces todas las personas podemos hacer algo claro, todas las personas claro que sí. normalmente es, es casi imposible que no haya alguien que no tenga esa capacidad Así de poder es. desarrollarse uh -huh. hasta los que menos pensamos hacer, ¿Sí? con seguridad claro. entonces qué es lo que tenemos que hacer pues estar conscientes de que sí podemos desarrollarnos. Así tú puedes también, claro que sí, tú también puedes hacerlo. Bien. Y la palabra individual, ¿qué significa? Bien, los valores son importantes para una convivencia social armoniosa. Si los valores como referencia frente a nuestra forma de actuar individual y hacia los demás... Las relaciones humanas se debilitan al no albergar criterios comunes para la vida en sociedad. Así es. Entonces, uh -huh. los valores son importantes para una convivencia social armoniosa, armoniosa, ¿verdad? Claro. Si los valores como referencia frente a, a nuestras formas de actuar individual y hacia los demás, uh -huh. pues es... Esa situación estaría en, en, un, en un desorden. Vamos en a ver. Un desorden, así. sí. Ok. Sí, claro. Todos así tenemos es. esta capacidad de poder interactuar. Interactuar. Entonces es bien importante mi yo para que yo comunique. Exacto. Entonces es. todo el mundo tenemos que ponernos en esa posición. Yo puedo hacer esto. Amén, Ahí amén, está es. tu y yo funcionando, actuando. Así entonces, eh, Muy bien. sobre la segunda parte es los valores. Son características de, de gran importancia, pues que nos ayudan a ser mejores individual y socialmente. Y uh -huh. se pueden enumerar muchos valores claves para la construcción de una mejor sociedad, pero siempre debe tomar en cuenta que todos se encuentran interligados. Ok, entonces quiere decir que los valores son características positivas de gran importancia que nos ayudan a ser mejores individuos mejores. Mm. socialmente Amén. entonces por eso es mi yo yo yo que hago bueno, entonces sí. lo que yo hago es yo puedo hacer esto yo puedo Ajá. hacer lo otro claro yo me estoy desarrollando de esa forma de esta manera por eso el tema es eh, el desarrollo Individual. individual. O sea, todos idea. nosotros podemos desarrollarnos individualmente. Individualmente. Pero siempre pensando en los demás. En los demás. ¿Qué puedo compartir de, de, de bienestar, de bondad, de, de, de cosas que le ayude a la persona también Exacto. para que se supere, para que crezca, para que se desarrolle, verdad? Para que vayamos sí. juntos, verdad? este, en, en esa armonía con la sociedad. Así es. O, ok. Entonces, fíjense pues que les vamos a platicar de esta parábola. Las parábolas son ejemplos que ponía el Señor Jesucristo. A, a, a los discípulos, sí, verdad, sí. que fueron los, los, los que ya lo escribieron Una historia y ¿no? que nos quedan a nosotros lo que Jesús anduvo haciendo. Así es. Jesús dijo muchas parábolas, muchas, más de 40. Muchas, muchas parábolas. Entonces, vamos a en, en esta en especial, yo quiero que usted lo vaya viendo, vaya junto con nosotros, cuando vamos a ir aquí leyendo, usted puede irlo viendo ahí también en, en su pantalla, en su teléfono, en, en, en su computadora, en su tableta, en lo que tenga. Uh -huh. ¿Y qué dice el verso 14? Eh, Mateo 25, 14 al 30, dice, Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Ajá. Uh -huh. A uno dio cinco talentos y a otro dos y a otro uno. Y a cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos. Entonces quiere decir que a uno le dio cinco talentos porque vio que tenía esa capacidad. Ajá, a otro bien. le dio dos y a otro dijo, este pues más tiene la capacidad de uno, nomás le voy a dar uno. Exacto. Porque si no le hubiera le dado más, ¿verdad? Exacto. Entonces... Y, y el que había recibido cinco talentos se fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos. Ahí está una actitud bien positiva. Amén, así es. El señor pensó y creyó que podía, con cinco, ¿Mm? se los da. ¿Y qué va y hace? Bailos, va a negociar con y ellos. Negocia. O sea, trabajar. pone eh, a trabajar sus, sus talentos. Talentos. Aquí es. talentos, estaba hablando eh, económicamente. Sí. Eh, era... Sí, eh, eh, una, como monedas como vaya, monedas ¿no? por sí, decirlo de alguna forma de una manera uh -huh. entonces entonces pues así mismo el que había recibido dos ganó también otros dos uh -huh. pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor uh -huh. entonces después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos entonces veamos aquí las enormes diferencias que hay uh -huh. El de los cinco va y los negocia y gana otros cinco. Así es. El de los dos va y negocia y hace otros dos. Otros dos. Pero el que recibió uno y pues, fue lo escondió en la tierra. Lo escondió. Lo lo tierra. escondió. Uh -huh. Porque no había bancos en aquel entonces, verdad? Pero. Hijo, eh, para que no se me vaya a desaparecer mejor. <risa> mejor yo, yo, yo, yo, yo no desaparezco aquí de, de la vista de los demás, ¿verdad? Ajá. Eh, pero bueno, conocía pero había abajo, porque por lo que sigue diciendo la escritura sí, ahorita, sí, claro. entonces vamos al verso, el verso 20. Bien, y llegando el que había recibido cinco talentos, trajo otros cinco talentos, diciendo: Señor, cinco talentos me entregaste, aquí tienes, y he ganado otros cinco talentos sobre ellos. qué Interesante, bien, cuando va, él le dice: Señor, usted me dio cinco. Fui, negocié con ellos y aquí tengo otros cinco más. Así es. ¿Y sí. qué le dice su señor? Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco ha sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Fíjese muy bien lo que dice el verso 21. Uh -huh. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel. Buen siervo y fiel. Buen siervo y fiel. ¿Y qué le dice? Sobre poco ha sido fiel. Sobre mucho te pondré. ¿Por qué? Porque el Señor puede haber hecho, te puede haber dado más. Ajá. Pero en lo poquito que te di, esos cinco los multiplicaste. Exacto. Lo que quiere decir que tenemos capacidad sí, sí. de hacer mucho más. Ajá. Como seres humanos, sí, sí. podemos tener la capacidad de hacer mucho, mucho más que lo que se nos puede sí. encomendar. Ajá. Y quiero poner un, un ejemplo. Ajá. Eh, sí, sí. Es como en el trabajo... Sí. Eh, las personas que, que elaboran para alguien ajá. Entonces, con seguridad que tiene capacidad para hacer mucho más, mucho más, sí, pero a lo mejor nada más hace lo que le corresponde hacer ajá. y no da un paso más, ajá, ajá. aunque tenga la capacidad, ¿por qué? Porque hasta ahí los lo contrataron, hasta ahí era su función y hasta ahí lo hacen. Yo te diría, da un paso más, da un extra.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 Sí, amén. Así es. El Señor leyó dos, fue pues los multiplicó, y aquí está lo que me dice. Y fíjese bien lo que dice el 21 y el 23. El 21 dice exactamente lo mismo que el 23 prácticamente. Uh -huh. Le dice, buen siervo, fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, igual que en el verso 21. Uh -huh. Entra en el gozo tu Señor. Entonces, si nos podemos observar esto, fíjese cómo no hubo una distinción no. en cuanto a lo sí, que el Señor sí, estaba sí. diciendo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y es lo mismo que Dios nos puede decir a todos, a ti, a mí y a, a cualquiera, y a que nos disponemos a hacer las cosas que tenemos que hacer. Amén, así es. Y si damos un extra, gloria, con seguridad que va a ser gloria mucho a Dios, mejor. Gloria a Dios, ¿Verdad? Es. ¿Por qué? Porque dice sobre lo poco ha sido fiel porque porque era lo que tenía para realizar mm -hmm. sí, a pero puede haber hecho más mm -hmm. claro claro y tú puedes hacer mucho más dependiendo de lo que en lo que estés haciendo sí. y si tienes tu propio negocio puedes hacerte mucho más mucho más claro y todo el mundo sí. podemos hacer mucho más en todas las áreas de nuestra vida entonces es, esto es. es bien importante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 con lo cual, tuve, ¿qué cosa? Miedo. Tuve miedo. Uh -huh. ¿Qué es lo que hace el miedo en la, en la vida de las personas? Pues paraliza ahorita, estanca, paraliza. ahorita, con lo que estamos pasando, la humanidad completa, porque estamos ahorita a nivel global. El famoso virus ese. Estamos encerraditos, uh -huh. la gran mayoría. Sí. Pocos son los que están trabajando. Sí. Y pocos son los que están saliendo. Exacto. Ok. Pero ¿qué es lo que está sucediendo? En muchos hay miedo. Hay temor. temor hay temor, hay miedo. Hay sí. una desconfianza. Uh -huh. Y si nosotros nos, nos tomamos de la mano del Señor, amén. debemos de confiar de que a nosotros no nos va a pasar nada. Amén, así es. Así es. ¿Encerrados o no encerrados? Sí, amén. Vayamos o no vayamos. Eso no quiere decir que no tengas las precauciones correctas claro. y debidas. Porque si te dicen que usas el tapabocas, úsalo. Úsalo. Si, sí. si tienes que lavarte las manos, lávatelas. Obedece. Si, si tienes que ponerte guantes, póntelos. Póntelos. Ok. Eso no, es. no descarta eh, eh, eso de que, bueno, yo confío mucho y voy a andar como yo quiera. No, no, no. No, no, no, no, no, tampoco. no. tampoco exageres la nota porque no es por ahí donde el Señor quiere... Darnos sí, un mensaje. que una cosa es la libertad y otra es el libertinaje. Exacto. O sea, tienes que haber prudencia. Uh -huh. Tiene que haber sensatez. Uh -huh. Entonces, pero el miedo enferma, trastorna, sí, eh, miedo. limita. Te estresa, eh, te, te da depresión, te, te, te da un montón de cosas. Y hasta te puede porque, matar. Bajan las defensas. Bajan ¿Sí? las defensas. Entonces. Pues no es bueno. No, pues no, no para bueno. nada, el, el miedo no, no sirve para nada en ese sentido. Entonces, ¿qué dice el verso 26? Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente. Ah, qué tremendo, fíjese, le, le dice, siervo. siervo malo y negligente. Uh -huh. Y fíjese lo que le sigue diciendo. Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no es paseo entonces, ¿qué quiere decir? Si él sabía que te, el Señor tenía la, esa capacidad y le estaba dando ese talento, uh -huh. lo menos que pudo haber hecho era tratar de negociarlo. Así es, exacto. Y si no lo negoció, fue por su temor. Exacto. Fue por temor, su miedo. Exacto. El miedo Valoriza. lo detuvo. Uh -huh. Entonces, te digo esto, mi amada, mi amado, para que no tengas miedo a hacer cosas que quizás tú que, no creías que pudieras hacerlo. Uh -huh. Ahorita que estamos encerrados, vamos a, a llamaros así de esa manera en casa. Los que estamos por ahí uh -huh. y, y los que están ahorita ahí en, en la computadora, están en el teléfono, están eh, viendo e, e, este material. A ti te digo, tú que estás haciendo en este tiempo. Exacto. Tú que estás haciendo. ¿Estás perdiendo tiempo nada más viendo las noticias y las malas noticias? ¿O estás estudiando, estás eh, preparándote, estás ay. alimentándote eh, espiritualmente? ¿Qué estás haciendo? Creo que esto es bien importante, mi amado mi amada, que tú estés haciendo un algo. Sí, sí, es muy, importante, muy que, importante. Que el temor no te detenga a estar ahí, ay, ahora qué voy a hacer... Ay, Señor mío, ayúdame, pero tú no estás haciendo nada. Exacto. No hagas lo que a esta persona que se le dio un talento, fue y lo escondió. Sí, y lo escondió por escondido. miedo. Exacto. Por miedo. O sea, necesitamos no tener miedo de hacer algo. Amén. Así es. Mira, lo que estábamos comentando ahorita con respecto al razonamiento de las palabras, uh -huh. o de lo que es el entendimiento, lo que significa cada palabra. Uh -huh. Hay, hay, sí. hay que desarrollarnos. Uh -huh. Hay que desarrollarnos. Así es, así es. Tenemos que hacer un algo. Hay que dar el extra también. No podemos ser quietos nada más así. Sí. Miren, nosotros estamos ahorita aquí encerraditos, mi esposa y yo. Así es. Pero no estamos diokis. No, no, no, no. Estamos compartiendo contigo esto. Exacto. Y hemos estado compartiendo más videos. Sí. En estos días que ha habido este encierro. Hemos hecho ya varios videos sí, sí, sí, Y amén. los ponemos amén. en YouTube, en Facebook Y en, en las otras plataformas que, que, que tenemos Amén Entonces, en nuestra página social, todo, todo eso Entonces, pero tienes que hacer algo Tienes que dar ese paso de más No te quedes así nada más como estás ahorita Así es Pon tu mente a trabajar Amén, así Pídele es. la sabiduría al Señor, al señor. Amén. Dios te puede bendecir como tú ni siquiera te lo imaginas. Amén, amén, así es. Ponte con una, con una condición de, de, de creatividad. Amén, así es. Pon tu mente a volar ahí. ¿Qué puedo hacer con, con mis manos? ¿Qué puedo hacer con, con lo que yo puedo realizar? Sí, sí, definitivamente tienes que ponerte en esa buena disposición. Tiene que haber una buena disposición en tu mente, en tu corazón, para poder desarrollar algo que, que te gustaría hacer. Exacto. Entonces, vamos a continuar. Ahora vamos al 27. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Porque estaba ahí hablando de dinero. Del dinero, sí. Él lo escondió, pues no lo puso niquiera ni en el banco para que y, ganara intereses. Pues no. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el miedo lo trabó. Lo paralizó. Lo paralizó, sí. Y ese es el problema del miedo, el temor. Sí. Paraliza. Sí, paraliza. No tengas temor, por favor. Pon tu, tu mente mejor a, a desarrollar algo, alguna actividad. Busca alguna manualidad para hacer, busca la manera sí. de cómo puedes hacer... Algo con hay, tus hay, manos, muchas o con cosas, Muchas cosas que se pueden hacer. En, en, y haz algo que pueda ayudar a los demás también. Sí, amén, así es. Verso 28. Bien, porque el que tiene le será dado y tendrá más. Ok. Sí. No, ah, el dice no, quitarle. Sí, sí. Quitarle. Quitarle pues el talento y dando al que tiene 10 talentos. Fíjate, lo que no pudo hacer el. Esta persona se lo dio al que había hecho más. Exacto. Doble pues recompensa. Sí uh -huh. Doble. ¿Por qué? Porque ya había multiplicado sus cinco, los sí. hizo 10 y ahora ya tiene el del otro. Exacto. El que se quedó dormido, que, que no quiso hacer nada por Ajá. la cuestión de los temores. Y mira lo que dice 29 y el 30. Sí, dice, porque el que tiene le será dado.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 Sí. Pero que no lo estás desarrollando nada más por el temor, por el miedo. Sí. Sí, inclusive hay un hay un estribillo que conocemos que dice este que cuando venga el Señor y te pregunte por tus talentos, ¿qué dirás? dirás al Señor del talento que Cristo te dio? Uh -huh. Entonces, multiplícalo. Multiplícalo. multiplícalo. Uh -huh. o sea, es esto que tenemos que hacer ¿no? entonces, ahora ¿qué sucede cuando nosotros podemos multiplicar los talentos? nos va a dar libertad amén, así es nos va a dar una, una libertad que puede ser financiera, puede dar, ser una libertad eh, de, de que te desenvuelves, te desenvuelves que, te... que eres más amigable, que, que eres más eh, más productiva tus, tus talentos, que sí. quieres que eres una mejor persona entonces que puedes ayudar a otros en otras maneras sí. e exacto entonces es importante que ese tiempo que estamos pasando ahorita que no lo veamos como algo desastroso que no nos sirve para nada sí, uh -huh. ¿Sí? ¿Sí? habilita y capacítate más y desarrollate más Amén. Aprovechando ese tiempo. Amén, así es. Es, es, es maravilloso, ¿verdad? El, el Señor, porque nos está dando todavía a un tiempo antes de su venida, porque el Señor viene pronto. Así Entonces, es. Él nos está dando el tiempo suficiente para prepararnos también espiritualmente y poder ayudar a otros para que, pues, salven sus vidas, ¿verdad? Entonces, eh, gloria al Señor por este tiempo que, que, que estamos viviendo uh, por este famoso virus, uh -huh. pero sabemos que la protección del Señor está con sus hijos. Vamos a pasar a otra cosa. Y ahora es el tiempo de oración. Así ¿Cuál es. es tu necesidad? Uh -huh. ¿Cuál es lo que a ti te está aconteciendo ahorita en este instante, en este momento? ¿Qué, qué es lo que tú más quisieras? Nosotros vamos a, a estar haciendo una oración general, pero nos gustaría mucho que tú aproveches este tiempo para que también nos digas en qué nosotros podemos ser por ti. ¿Qué, qué pudiéramos hacer? Queremos ayudar. Es, sí, es, es, sí es básicos, eso es fundamental por eso les vamos a dar también nuestros correos eh, nuestro es, whatsapp, WhatsApp. O, o bien puedes usar el messenger uh -huh. eh, entonces pero ahorita va a ser el tiempo de la oración si tú ahorita sí me es. pones ahí un, algo en, en, debajo del video que, que estás viendo, o sea, la, la, la, de esta transmisión bueno pues pudiéramos apoyarte en la, en la oración. Pero si tú ves nada más la repetición, ya cuando quede como repetición, pues tú lo vas a poder realizar. Nos mandas el mensaje, nos mandas el, el correo y con todo gusto te vamos a apoyar con la oración. Y déjame decirte algo. Y eso lo hemos nos has comentado muchas veces en todos los años que tenemos de estar sirviéndole al Señor. Okay, así es. Nosotros solamente te vamos a apoyar con la oración, pero es Dios quien va a hacer las cosas. Amén, claro que sí. Es Dios quien da la bendición. Si tú tienes cáncer, Dios te puede quitar el cáncer. Amén. No nosotros, no es simplemente vamos a orar por ti. Nada imposible. Si tienes un problema de, de matrimonio, nosotros no vamos a hacer más que orar por ti, vamos a interceder por ti pero Dios va a arreglar tu matrimonio amén. ahorita hay mucho problema en los matrimonios, hay mucha violencia ponte en las manos de Dios, permítanos orar por ti y deja que Dios obre hay amén, amén, de un sí. sinnúmero de, de, de situaciones en la vida problemas de los hijos, problemas de drogas problemas de alcoholismo eh, eh, en fin, la, la falta de dinero. Comunícate con nosotros, haznos saber cuál es tu necesidad específica y nosotros te apoyamos con la oración. Amén. Eso es bien importante que, que tú lo sepas. Nosotros solamente te vamos a apoyar con la oración, pero es Dios quien te va a dar la respuesta. No somos nosotros, Amigo es Dios. Es. Dios es el que te va a bendecir. Es Dios el que va a hacer la obra. Nosotros solamente vamos a interceder. Nosotros solamente te vamos a presentar delante de Dios para que Dios obre en tu vida Amén. bajo tu necesidad. Amén, así es. Entonces, vamos a empezar a orar y yo quiero pedirle a mi esposa que ella Amén. haga una oración y que Amén. esto te pueda ayudar y luego yo termino con otra oración más. Amén. Y recuerda, puedes usar esta plataforma que, que te vamos a estar dando ahorita para que tú en cualquier momento, en cualquier día que tú lo quieras hacer, pues eh, nos puedes eh, mandar esa información o esa necesidad y nosotros con todo gusto lo vamos a estar haciendo. Ya lo hemos hecho por años y años. Eh, Amén. Miren, tenemos yo creo que ya cerca de los 800 videos en Youtube eh, ahí mismo tú en, en Facebook puedes ver eh, lo que hay eh, más todo lo que hemos hecho en radio muchos miles, miles de horas en radio entonces eh, hemos orado mucho Dios por mucha grande. gente y Dios es quien hace las cosas Amén. nosotros solamente ponemos la parte que nos corresponde tú pones la parte que te corresponde y Dios hace el resto Amén, así es. entonces sí. vamos, ya vamos a, a ponernos en las preciosas manos de nuestro Señor Jesucristo y a Él le damos la honra la gloria y la alabanza Padre le alabamos, le glorificamos Señor en este momento le damos gracias Señor por su grande amor y su grande misericordia gracias Padre por este tiempo que usted nos está dando Padre porque Usted sabe que lo necesitamos, necesitamos de ese tiempo, Señor, para, para poder estar en, en esa comunión con Usted a través de la oración, a través de la palabra, Señor, y que podamos, Señor, ser de bendición para mucha gente, que podamos desarrollar, Señor, eh, los talentos, Señor, que Usted nos ha dado por su grande amor y su grande misericordia, que podamos, Señor, a, a ayudar a toda la gente que lo necesite porque sabemos que nada imposible hay para usted, Señor. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Así nos dice usted ahí en Marcos 11, del 22 al 24. Padre, gracias por su grande amor, su grande misericordia, Señor, y que esos talentos, Señor, que usted nos ha dado. Nos pongamos a trabajar, porque el día que usted venga, Señor nos va a preguntar, ¿y qué hiciste con el talento que yo te di? Que no, no, no, no vayamos a ser como el que lo enterró, porque tenía temor, tenía miedo. Señor, danos la sabiduría, danos el discernimiento, Señor. Danos, Señor, a, a saber todas las cosas que tenemos que hacer a través de tu Espíritu Santo. Padre, para poder ser de bendición para mucha gente, porque nosotros somos sus pies, somos sus manos, somos eh, la voz, la boca, Señor, para poder llegar a mucha gente. Padre, gracias, gracias porque eh, nos ha dado la vida, nos ha dado la salud a mi esposo y a mí, Señor, y estamos en sus preciosas manos, Señor, para a ayudar a la gente que así lo necesite. Gracias, Señor, en el nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús. Aleluya. Amigo. Vamos a continuar con la oración. Y yo te voy a pedir algo. Vamos a orar ahorita por, por sanidad, por salud. Pon tu manita ahí en tu pecho, donde quiera que te encuentres, donde quiera que estés. Puede estar aquí en Estados Unidos, puede estar en México, puede estar en Colombia, en, en Venezuela, en en Guatemala, en cualquier país, en Europa, en España, en, eh, Suecia, donde quiera que tú estés. Aleluya. Aleluya. Pon tu mano allí en tu pecho y permite, permite que Dios bendiga tu vida. Sí, sí. No importa qué problema tengas de salud, pero yo siento orar ahorita por salud. Su bienestar físico Padre Santo y Eterno y Maravilloso ¿Cuántas veces Señor hemos orado? Y usted Padre Santo ha hecho la obra porque nos consta Señor que su amor, su poder, su gracia y su majestad se manifiesta Gloria a su nombre, Señor. Gracias, Señor. Que cualquier persona que está allí, Señor. Ya esté ahorita en vivo o bien ya en la retransmisión sí, de esto. Señor. Que usted obre maravillosamente, mi sí, Señor. Que este video, Señor, que está haciéndose en este instante, que quede sí, sí, lleno señor. de su presencia, Señor para bendecir a aquella personita que sí, está poniendo señor. su mano ahí en su pecho y que quiere la salud, sí, señor. puede ser diabetes, puede ser cáncer, puede ser sida, sí, sí, puede señor. ser cualquier enfermedad, no artritis, diabetes, no en fin, usted, señor, señor extienda su mano de poder, sí, señor y como dijera aquella mujer que iba detrás de usted y que decía, si solamente toco el borde de su manto yo voy a ser sana se atrevió, tocó y recibió de tal forma que el mismo el Señor Jesús le dijo quién me tocó y ellos se sorprendieron de que le dijeran eso cuando iba un montón de gente detrás de él Señor. Pero él sintió que había salido Aleluya. virtud sanadora. Gloria a su Nada más nombre. porque la persona había tocado su vestidura. Aleluya. Así, tuvo, mi sí, amado. Así tuvo mi amada. Así tuvo mi amada. Que en el nombre poderoso de Cristo señor Jesús Cristo. tú recibas señor. la sanidad de tu cuerpo. Recibe, recibe. Eso que está ahí atormentándote. Recibe la sanidad en el nombre de Jesús. Eso que está ahí lastimándote, que te está inquietando. No tengas temor, sino simplemente cree. Porque la escritura dice que para el que cree, todo, todo, todo es posible. Y a ti te digo, recibe la bendición de las dízimas. Recibe la bendición del Señor. Recibe la bendición en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gloria a su nombre, Padre. Ahora vamos a orar por las finanzas que tanto hacen falta en estos días en muchas partes del mundo. Mira, solamente créelo. Ahora tú también puedes poner tu mano ahí. En tu pecho. O bien si tienes tu billetera o tu bolso. Pon tu mano sobre ella. Ese monedero. O lo que tú, donde tú pongas el dinero. y vamos a orar Señor santo, santo, santo de a en escasez usted puede multiplicar sí, señor. Usted señor. en esa necesidad financiera Señor también ponga su mano de poder Padre Santo porque así como se multiplicaron los peces y los panes sí, que se multiplique Señor también en Las monedas, sí, los señor. billetes. Y que sea cumplida, Señor. Sí, y señor. que sea suplida toda necesidad su placer, que hay. Plato, necesidad, en esa personita que está poniendo su mano allí. Jesús, en su bolso, en su bolsillo, en su, bolsilla, sí, en su sí, monedero, señor. en su billetera, en donde pone el, el, el dinero. Sí, o en su chequera. Y Padre Santo, Jesús. que usted le haga el milagro de multiplicarse y mi Dios que toda la honra y toda la gloria y toda la alabanza sea solamente para usted nosotros solamente Señor estamos compartiendo la palabra pero usted es quien hace que se realicen las cosas y Padre gracias por cada una de las personitas que estén viendo este video o que estén viendo esta transmisión en vivo. Jesús. Y Padre Señor, Santo, Jesús. y a usted le damos la honra, le damos la gloria, Señor, y le damos, damos la alabanza. Y que nadie se quede sin la bendición suya, de el de Jesús. En el nombre, que es sobre todo nombre. En sí, el nombre Señor. del poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Aleluya. Amén. amén. Amén. Amén. Recibe la bendición. Sí, Recibe la bendición. Y te dejamos esta información. Ahí está... Nuestro WhatsApp, es. ahí está, también el Messenger, si estás tú también viendo ahí por, por sí Facebook, es. O, sí. o bien el correo. El correo, mándenos su petición en un mensaje por el WhatsApp al 469-238-9007, o bien a hoy.oramos.gmail.com. Y claro que sí, nosotros le vamos a apoyar con nuestra oración, y pues gracias, gracias a todas las personitas que pueden y han estado compartiendo estos videos que el Señor les bendiga grandemente porque Dios habla a través de su palabra y nos podemos comunicar con Él a través de la oración así de que gracias y mil bendiciones sus amigos Elida y Rafael y Rafael Cavazos bendiciones y hasta aquí llegamos con esto y estaremos preparándonos para el siguiente, siguiente video video que vamos a estar haciendo, que vamos a estar compartiendo de la misma manera, a través de Facebook, a través de YouTube y a través de todas las páginas sociales donde ponemos nuestro material. Y que el Señor bendiga sus vidas. Amén, y como les decíamos es. ahorita, cuidado con el temor, cuidado con el miedo. Eso deséchelo porque eso no le ayuda y no le sirve para nada. Así es. Así un fuerte abrazo. Hacia la distancia. Así es. Reciba nuestro cariño y un fuerte abrazo y bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Les amamos en el amor del Señor. Bendiciones.